Buenos días y filosofía yankee. Caca. Hoy nos vamos a preguntar. ¿Todo? Está fabricado. Que uso tu huevo de ahí. <risa> Bienvenidos a Vídeos Magis. ¿Ese ventilador? Es mi hijo. ¿Dónde? Me he parido yo. <risa> Hay que celebrarlo, ¿no? Hola. Soy tu menstruación. ¿Cómo? Soy tu menstruación. Te toca. Tío Creo que ha habido un error aquí. No. Seguro. Te toca. Buenos vídeos y penes ateos. ¿Dónde? Tenemos a la Virgen María. Dos cosas que hacer. ¿Cómo debo llamarte? ¿Virgen o María? Galletas Con... María. Galletas María. Muy bien. Comía el niño. Matías y vídeos manguis. Con dos podemos hacer uno. Cogieron el cojón y se lo pusieron de cabeza al señor B. Han hecho un trabajo fino y elegante, mira. Pero bueno, el, la, la técnica se estira la piel, se estira, se estira, ronza. Han hecho un trabajo fino y elegante, mira. A ver, hace largo. Es el que sé que le pongo en los Un Momento, momento, momento, momento. Hoy nos vamos a preguntar todo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para unas personas puede ser editar vídeo, también puede ser simplemente mirar el horizonte, puede ser remar a canoa, puede ser tocarse los bártulos en una noche de verano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el sentido ¿Cuál de la es, vida? Cuál es? Nosotros somos polvo de estrellas. ¿Por qué? Nos creamos. No lo entendemos aún. Todo está fabricado. No fabricado hombre. Todo fabricado. No puede ser. El sol no está fabricado, hombre. Todo. No me lo creo. Todo, todo fabricado. Se queda muy romántico, ¿no? Caca, caca, vida, caca, caca, vida, caca, sufrimiento, caca, penumbra, caca, tinieblas, caca, oscuridad, caca, caca, caca, caca, caca, oscuridad, caca, caca.